Madrid Mano arriba, gente! ¡Todos! ¡Todos! ¡Wow! Ey ey ey Ey ey ey Ey ey okay. Okay. ¡Eh! 3, 3 2 1 2. You know La Jesús, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Ya dentro de tengo más poder joder que que Voy oh, a reventar el toy. soy, toy, doy rap ejemplar. So soy lo mejor que vas a escuchar el toy. Soy, voy letal para reventar el beat. tiene clark con el kit, de verdad, lo debí celebrar que encontrar en el beat. Mi nivel de x por mil lo debí de aumentar, reventar el beat. Oh. ¡Oh! ¡Aquí de y de manera, poco se escapa en la tapadera. Cualquiera que quiera darme ventaja, acaba en una puta caja de madera. Ey. Ey. Y es por la forma y de por la norma, el subirse a una plataforma mostrar los cojones, Constancia es puerto y quijón como Norma. ¿no? Como lo revienta con el puto el si eh, representa eh. me dice, let's go, go. Como lo revienta, parece fresco, te la hueco. Lobo Zasco, siempre suena pato, tercer impacto, los en blanco. lo tiros a todos por el barranco, recuérdame por siempre, mi nombre soy Zasco. Última, última. Como, como, los matamos a base del plomo, en el lomo destacamos. Ni por asomo, no ganamos porque somos soldados de plomo y matamos. Fuck this!